Muy buenas chicos y chicas, mi peluco y yo os saludan y hoy vamos a hablar de Hinsight. Es un nuevo juego de Anapurna, Anapurna Interactive que sinceramente es muy bonito, tiene una banda sonora increíble y una historia que tenéis que descubrir. Vamos allá. Este vídeo contendrá bastantes spoilers, o al menos algunos de la historia, pero os voy a explicar cómo funciona este Hinsight y qué es lo bueno que tiene y por qué es un juegazo. Todo el juego es una imagen dentro de otra imagen. Es una pasada, es decir, es como un plano secuencia en la cual tú estás en una habitación, en esa habitación hay una taza, tú acercas a la taza, de la taza pasas a otra escena, en esa escena estás en una cocina, en la cocina hay un cubierto, en el reflejo del cubierto pasas a un mar y así sucesivamente. En ese sentido el juego es una puñetera pasada. Y la premisa del juego es muy sencilla hay una mujer que nos está contando una historia. Nos cuenta la historia de cómo, eh, digamos, su madre y su padre la cuidan. Y me parece que son ocho o nueve capítulos, creo que son. Entonces, lo que hay que hacer simplemente es eh, ir investigando la vida de esta mujer, qué le ha pasado a esta mujer, eh, qué trato tiene con su madre, qué trato tiene con su padre, porque primero se muere su padre y luego se muere su madre. Pero esta mujer lo que le pasa es que Tedas, Mary me parece que se llama, el tema que le pasa es que ha tenido una infancia muy dura. Digamos que la madre era súper recta, le decía que tenía que tocar el piano, que tenía que saber hacer cocina perfecta, poner los cubiertos de una manera muy top, y todo esto. Entonces, ella te explica todo esto. entonces Durante los primeros capítulos es como que te explica... ¿Por qué la madre? O eh, sea, pues la dureza de la madre y, digamos, la amabilidad del padre. Es decir, el, el padre era como el, el explorativo, el vamos a crear cosas, el que tal, que se muere. Y luego, cuando se queda con la madre, la madre sigue dándole, hostigándole, para que sea perfecta, para que lo haga todo perfecto. Y entonces hay un momento en que la madre, ahí en que la hija decide irse y crea un restaurante, y es como que crea un restaurante que tiene una estrella Michelin. Esa es la mejor parte de la historia, y cuando, digamos, que ella consigue eh, instaurar esa perfección en el restaurante, y la madre se muere, a partir de ahí la historia te rompe. Te rompe porque te explica el porqué de una madre que emigra, si lo estoy diciendo bien, de Japón a Estados Unidos para criar a su familia, porque sus padres fueron muy duros y ella quería que su hija no tuviera ningún tipo de problema en el futuro y por eso la hostiga, la hostiga, la hostiga, la hostiga, para que ella sea perfecta y pueda conseguir todo lo que se proponga, eh, ella empieza a entender por qué cuando hicieron el concierto de piano, ella no estaba. ¿Por qué cuando abrieron el restaurante, ella no estaba? ¿Por qué? Porque ella quería que fuera perfecta, que jamás el día de mañana tuviera que tener ni un solo problema de preocuparse de dinero ni nada. Lo que no se da cuenta, la hija, es que se separa de la madre, y al separarse de la madre hay un viaje pendiente a Japón, ¿de acuerdo? Que la querían hacer, lo querían hacer juntas y no lo hacen. Entonces, al final del juego, ella hace el viaje y tú durante cada capítulo tienes que coger un objeto. Un objeto que representa la relación entre la madre y la hija vale Entonces estos objetos determinarán el final que tienes, o sea, al final siempre es el mismo. Pero digamos que al final la hija se da cuenta de que tenía una madre que es un sol, que no, la, no le ha tocado los cojones, lo que quería es que fuera perfecta. Y la tía al final consigue tocar el piano, tener una estrella Michelin, tener un restaurante propio, y al final ser perfecta. Pero en ese camino no se da cuenta de que su madre se muere y no ha podido aprovechar todo el potencial que podría haber estado esa madre. Haber cogido y decir, mira, dejo el restaurante un tiempo, pero como tiene esa perfección con la madre, no lo deja estar, la madre va viniendo al restaurante, no hacen ese viaje al Japón y al final se rompe todo. Y ahí es cuando ella se da cuenta de que viajará a Japón con estos objetos que tú has recogido para descubrir realmente quién era su madre, por qué había hecho lo que había hecho y por qué, digamos, consiguió que ella fuera perfecta. Un juego de Anapurna increíble, el sistema de jugabilidad me parece muy chulo, la banda sonora es impresionante, la tenemos en el canal solo para que la disfrutéis y, como os digo, es un juego que para mí es un 9, es un 9, porque aparte es rápido, en una hora y media te lo tienes ventilado. Y es una historia, son juegos de Annapurna, es decir, son juegos muy bonitos, estéticamente con una estética muy clavada, y muy directos, y con un mensaje muy claro. Digamos que son juegos de autor, y el autor digamos plasma su, su, su visión en un juego, y que tengas esa libertad creativa, no que no tienes en un good of war, por ejemplo, porque ahí hay un estudio detrás que toma las decisiones, aquí no. Aquí simplemente es una persona que tiene una historia que a lo mejor esa historia le afecta personalmente y la transmite en un videojuego, la transmite perfectamente en un videojuego. Un juego muy bonito que os recomiendo un montón. Un abrazo y hasta la próxima.